Otro Esa. Muy bien, muy bien Dale. <coughs> Pique en vivo, va Eso Mira, mira. Vamos la banda de para la cámara. <risa> mira qué lindo. Lindo, Vamos, José, uh, me mirá. que lindo. mira lindo, ¡Uy, mirá que lindo! ¡Uy, No me gustan los de Kilo, no. no Mira lo que me es Dios. ¡Vamos! Vamos, hoy todavía. <risa> Qué, mal, ver, Qué pedazo de pescado. En la foto, sí. ¿Qué que va? Listo. <risa> Vamos. Ahora sí pescamos todos. Vamos, los <risa> ¡Ay, eh, ay, eh.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 Desde Ensenada el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo. Comunicate al teléfono 2213 55 78. Hola amigos del pescador, bueno estamos en vísperas de que se acerquen las vacaciones de invierno y quería mostrarte algo de lo que son mochilas de campamento en este caso, diferentes cantidades de litros, tenemos en diferentes marcas, como Doite, n las marcas en diferentes capacidades, tenemos de 35 litros, 45, 50, 60, 80 litros, eso va de acuerdo a veces de y a la cantidad de vidas que uno necesite. Siempre le podemos llevarlo a cantidad posible, por un tema de cuestión de peso, eh, pero para el que lo precisa, hay mochilas con bastante capacidad, y mochilas un poco más chicas para aquellos que desean hacer viajes más cortos. Acá también como verán tenemos algo de bolsas de dormir para diferentes grados. Hoy en invierno tenemos bolsas que son para menos 5 grados, eh, también en diferentes marcas, water, spinny, formatos de momia, formatos rectangulares, eso va en usted cada uno y depende de donde uno la esté utilizando, ya tenemos para diferentes temperaturas más altas, más elevadas. Contamos también con accesorios de camping como aislantes, calentadores. Eh, marmitas, estacas, carpas, individuales, carpas de dos, carpas de tres, que no estamos mostrando acá, pero para aprovechar eh, con el tema de campamentos, eh, queríamos comentárselo. Así que bueno, para que se nos escriben, tienen sus datos aquí en la pantalla, nos sea, preguntan si buscan algún modelo en particular que no verán o por alguna otra serie de camping, que les sabremos contestar en el caso de las mochilas. Siempre les digo, tienen descuento en efectivo ganando eh, un 15% de descuento. Y si no la pueden abonar en tarjeta, en cuotas de interés, en 3, en 6 o en 12 cuotas de interés. Así que los esperamos.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 Bárbaro, espectacular. Seguimos. Ahí que tenía apretado, no me acuerdo más. No. Bueno. No. Sí, sí, esa firma. Está todo acá. le saca. Pescado muy, muy combativo. Muy combativo.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 El más interesante, Mars. Sí. Y el otro un pequeñín, a ver. Ah, ese se va al agua. A ese se va al agua. Bueno, espectacular. Seguimos en La Picasa, acá con los servicios de excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorent. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejes reyes de Berizo partiendo desde Ensenada. Comunícate al teléfono 2215 9217 46.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 Alcanzamos a prender la cámara, che. Muy cerquita el pique. Todos pescados muy parejos, che. Todos pescados muy parejos. Ven ahí. Todo pescado parejo. Sigue la buena pesca. Laguna casi planchada, muy poquito viento, pero el pique permanente, permanente. Uh -huh. Seguimos con las capturas de la picaza, el pescadito está picando abajo, como dijimos hoy, 90 centímetros, un metro, pero mucha cantidad, muy muy buen pique. Ahí está la distancia, nos está montando Marcelo, ahí está la boya, ahí está el pescado, ¿eh? casi un metro de profundidad.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 A medida a que, que va. va. Le vamos variando. Perfecto le, perfecto. le variamos. Así que bueno, espectacular. Te, aparte estamos degustando unos chorros y están sí, sensacionales. Vale, sí, Dale, muy, muchas, muchas, muchas gracias. gracias. No, gracias a ustedes.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 Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404.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 lo que son las pistolas de gas, eh, algunas de balines en calibre 4,5 con los balines de acero ¿sí? y otros modelos que son con los balines de plástico de 6 milímetros. La mayoría de estos modelos que vamos a mostrar son en calibre y 4,5 ¿sí? con los balines de acero que es lo que más lo que más comentado está, lo que más se usa para tirar el para practicar. ¿no? Eh, estas armas copian diferentes modelos de armas de fuego eh, y funcionan con la garrafita de CO2 ¿sí? Descartable Esta garrafita es muy económica y en algunos modelos dura hasta 150-160 170, 160, eh, disparos o sea que es muy económico de usar eh, En algunas las que tienen blowback ¿sí? el movimiento de la corredera que se llama blowback que ahora vamos a mostrar alguna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 una pistola metálica con casi el peso real de un arma de fuego es una copia de una Beretta 92 y lo tenés así o por ejemplo esta toda en polímero en color arena también está muy buena se vende mucho o mirá la tenés también en color transparente que hay gente que por eso lo compra para los chicos y no quieren que simule o mismo un adulto y no quiere que simule una pistola de verdad la tiene así transparente que está bien identificada es una pistola de o de estas de los de, de, de acero después como te decíamos esta ya por ejemplo es una copia de la Glock una Glock 17 por ejemplo con blowback esta cuando vos tiras para atrás cada disparo que haces se mueve la corredera sola automáticamente para atrás ¿sí? ahí queda abierta digamos porque no tiene más valides lo ¿sí? que hace la pistola cuando uno tira es el movimiento ¿sí? lo único que hacemos con cualquiera de estos modelos, acá te otro con blowback por ejemplo, esta es una copia de la Berta nueva, de la BP9CC, excelente, pistola, se vende muchísimo. Cargador, también tiene lowback, ¿Sí? Cada vez que tiramos, se mueve la cordera sola para atrás. Acá tenés, por ejemplo, esta sí es en 6 milímetros. Este es un modelo, un modelo Desert Eagle, ¿sí? que de hecho tiene la licencia de la marca para poder hacerla, es una copia exactamente igual. Y para que te voy a mostrar. Esto lo que tenemos acá, por ejemplo, es un selector de tiros. ¿sí? Podemos tirar de A1, tiene el seguro, o de A20 disparos continuos. O sea, la pistola se transforma en full auto. Lo mismo, mueve la corredera para atrás, cada vez que tiramos. Y lo que hacemos es, si lo ponemos en 20 va, apretamos la cola del disparador y hasta que no se vacían los 20 disparos, no termina.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 Plateadita de José Rodríguez. Muy bien, muy bien. ¿Qué plateada? Buen tamaño para buscar... Muy es grande. Mirá. Oh, oh. Esto para un uno sobra. Tremendo, tremendo. Bueno, José Rodríguez, buchado con 1051, Sí, muy buena carnada, muy buena plateada. La bueno, verdad. Ojalá que nos gire el que no acompañe. Sí. ¿eh? El primero, Cali. Muy bien, ¿de a poquito? A poquito, sí, siempre le cuesta arrancar a la laguna, así que hay que tener paciencia no más. Bueno, estamos en un lugar privilegiado Sí, tenemos, estamos acá, llegamos a la isla que, que siempre ha rendido bien Bueno, ya viene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 mercado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 Picó una con la caña de laguna, una caña telescópica de laguna 420, chiquito, un 3000, con una zanahoria. Estamos buscando un poquito por todos lados. Sí, sí. Bien. agarró, Este agarró un poquito de anchoa con magrúmeras. Está lindo pescado, espectacular. ¿A flote? Este con una zanahoria, mirá. Una zanahoria, ahí está. Que trabajara un poquito a flote. Bien, lo estamos buscando de diferente manera. y sí. La, idea, la laguna es así: por dos cosas. Una para pescar y otra para informarle a ustedes. Bien, perfecto. Espectacular. <ríe>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 4200. En Facebook lo encontrás como Luis Formagio Pergamino Guía de Pesca. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlein. Pone de tres embarcaciones tracker totalmente equipadas para ofrecerte una excelente jornada de pesca. Celular de contacto 2473 46 95 72. Facebook Santiago Herlein.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 completa de salvavidas remeras con excelentes diseños filtro UV y secado rápido Puedes ver los productos en Juan de Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352 Whatsapp 112556-7859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 Tormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunícate al teléfono 022 41 15 57 21 80. Hola amigos, cómo les van? En esta oportunidad aprovechando que están viendo temperaturas muy bajas, queremos mostrarles una prenda que es súper cómoda, súper abrigada, y la verdad es que queda muy bien eh, para salir, no solamente para pescar, para camping, para andar, para el uso diario tranquilamente. Bueno, como verán estamos hablando de una línea de buzos micropolar con cierre de la marca PAYO En esta ocasión vamos a mostrar los diferentes colores que ponemos. Tiene este modelo que es el caspeado Tenemos el gris, liso Tenemos el negro, liso Tenemos este que entró ayer, bastante fresco, es un color azul medio violeta Tenemos el color azul clásico que también ingresó a también bastante nuevo el coral o el salmón y que ya venimos trabajando el amarillo disponemos de los talles XS, S, M, L, XL y 2XL vienen eh, con trampa para el, para, para el puño o para poder mantener la palma de la mano caliente también, que así lo desea y bueno, cierras arriba esto va en gusto, como les gusto dejar a ustedes. cualquier cosa, nos consultan. Tenemos, ponemos de todos los talleres. Nos suscriben por Mercado Libre, nos siguen por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por la tecnología de mujer. Ven si un programa, vamos a atender. Recuerden, abonar en efectivo, tienen 15% de descuento. Y si no, pueden abonar en tarjeta en cuentas sin interés, en 3, en 6, 12, en cuentas sin interés. Así que los esperamos. Esta vez una, una, un video distinto, les mostramos el ecoparque, un hermoso lugar en plena ciudad porteña, en Plaza Italia, eh, un pulmón de naturaleza entre tanta, tanto cemento, así que muy lindo para visitar en familia, y bueno hay animales, mucho verde, la verdad es que se lo recomendamos. Un lindo paseo en Plaza Italia, Ciudad Porteña.